¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a Crash of Cars ¿Qué pasa chicos? Llevo unos días sin subir vídeo y muchos de vosotros me lo habéis dicho en los comentarios ¿Qué pasa David? ¿Por qué no subes vídeo? Bueno, he estado un poco ocupado y ojo que estos días Crash of Cars ha publicado muchas cosas y las vamos a ver ahora Ha ido publicando día tras día una serie de fotos hasta el día de hoy que ha publicado un vídeo Y después de ver las fotos vamos a ver el vídeo porque tela, tela lo que se viene en la primera foto nos enseña nada bueno en la segunda foto nos enseña lo que va siendo los baños de un tipo de local no sabemos cuál y lo que sí aparece es una nueva moto un nuevo coche para este juego y nada más en la tercera foto nos sale una puerta con esa señal de peligro y nada que nos haga intuir de lo que va a ser la próxima actualización. Pero para mi sorpresa han subido un vídeo. ¿Y qué vídeo? ¿Vale chicos? Vamos a verlo. Os lo voy a poner. Os lo voy a poner. Que lo veáis. <risa> Ya sabéis que se acerca el mundial y bueno, nos sueltan este mapa, este campo de fútbol, así, de jajas. Y bueno, lo que no sé todavía es si se podrá competir. Ahí vemos tres coches contra tres coches. No, sé, no sabemos todavía si va a ser un tipo de modo de juego en el que podamos eh, jugar un partido con los coches. Intentar meter más goles con nuestros con coches que el equipo rival. Bueno, Clash of Cars irá poco a poco diciéndonos... De qué va este nuevo mapa Y bueno, la verdad es que tiene pintaza Se vendrán nuevos coches, nuevas cochas Y bueno, siempre en el canal os iré informando Bueno, me gustaría dejarse un like Vamos a pasar a una pequeña apertura de máquinas Vale, que tengo preparada, chicos Para que no se haga el vídeo tan corto Y bueno, voy a empezar con la apertura de máquinas Que bueno Llevo mucho sin hacer ninguna Muchos de vosotros me lo habéis dicho en los comentarios Tengo 2100 monedas me voy de la vida, me voy de la vida Pero esto qué es Madre mía, legendaria la primera El camión monstruo Bien, bien, bien, bien, bien bien. Creo que lo necesitábamos Y nos quedamos a nada y subimos de nivel Dios, me voy de la vida A la primera Madre mía, esto no me lo esperaba ¿Eh? Vamos a echar un vistazo Nos ha salido el camión monstruo de Aquí nos falta eso, de aquí esto Aquí esto, vale Hombre, no, puede no salga Por aquí el tanque, necesitamos un quad Madre de Dios, me voy de la vida Ambulancia El ariete por ahí Bueno, cambio de monstruo no necesitábamos, pero bueno Ya habéis visto, hemos recordado cuál necesitábamos Dios de mi vida A la primera, eh Legendaria sale otra, apago, apago el móvil y me voy me voy de aquí vale nos sale morada guas, el legendario es que a la primera, que no me lo creo guas vale nos sale el polar guay, enseguida subimos de nivel y maximizamos un poco más esos power-ups con los que últimamente pues me resulta más fácil matar a otros coches llegamos a un nivel ya importante de nivel la, la, la, la, maximizado Me dan gemas, tengo ya casi 400 gemas Así que guay Otra morada Bueno, se ha salido ya la legendaria A ver si nos sale otra, va a ser difícil Pero bueno, lo vamos a intentar, eh, chicos Dejar like Por esa legendaria, a la primera, eh A la primera Vale, necesitamos otro coche más Que no tengamos maximizado Y subimos de nivel Guau Está otra común, a eso os saléis es el cual. Que madre mía, madre mía el tiempo ya que, que, que, que estoy esperándolo. Vale, sale el coche de lujo, más 10. Lo utilizamos para fusionar un coche, por eso tenemos tan pocos. Y subimos al 58, a ¿eh? ver, ¿qué me da? Un... Vale, se mejora el lanzallamas, nivel 5, y hace 25% más de daño. Guay. Perfecto. Al pelo caramelo. Aquí otra común. Ahí si no sabéis alguna que no tengamos y podemos fusionar un nuevo coche. Ahí el espectro. El día que salga el quad tiro cohetes. Tiro cohetes. y Seguimos. otra aún Venga, sale el quad, ¿eh, chicos Lo sé yo, eh Lo sé yo y los salís vosotros Va a salir el quad Todavía hay vídeo, eh Todavía hay vídeo El camión, se usa escolar Si es que me salen coches Que ya tengo más iniciados ¿Para qué los quiero? Mi pregunta Una morada Vale, está bien A ver qué sale El camión de lados Bueno, maximizado hay 13 máquinas, pequeña apertura, que ha empezado muy bien. Vamos a ver cómo termina, ¿eh? Épica. El Ariete, queremos el Ariete, ¿eh, chicos? A ese, o el Barreminas. Tampoco estaría mal. El Ariete. El Ariete. El aero deslizado, ¿no? Por favor. Pero qué casca. Que qué, qué me sale. Por favor. Común. Venga, vamos. Necesitamos también una ambulancia, ¿eh? Recuerdo Vaya caca Vaya caca A ver si suerte Una más Morada Venga, a ver esta bola tan reluciente ¿Cuál es? Hot Rod Madre mía Está ya al máximo Vale, más 20 experiencia ni tan mal o sea que nos quedan 10 máquinas y bueno hablar un poco del mapa que van a meter en el juego la verdad que a mí me gusta mucho el fútbol y que vaya a meter un campo la verdad que me ilusiona mucho me parece genial eh, si pueden meter el tema de competir va a hacer que el juego pegue un salto importante al fin y al cabo los juegos de comp que que son de competir que hayan ranking y demás de esos eh, Hacen que el juego sea más jugado, más entretenido Y bueno, si pueden meter que sea un modo de juego en el que 3 contra tres coches Y bueno, y gane el que más goles meta con su coche eh, Estaría muy, pero que muy bien ¿Eh, chicos? Ocho máquinas Vamos allá No nos va a salir otra legendaria Seguro Morada Ojo, este coche no lo tenemos, ¿eh? Giroesfera de esta última actualización. Coche muy, muy chulo. Se parece mucho a la rueda de un hamster. Y bueno, ya lo tenemos. No sé cuántos coches tendré y me quedarán por tener. Pero los tengo casi todos. Al menos el 90%, 95% los tengo. Ahora echaos un vistazo si queréis. A este coche lo tenemos maximizado. Vamos a ver. 91 de 97 coches, eh Ni tan mal, eh No sé la verdad ¿Qué coche me falta? ¿Qué coche falta? Tengo todo ¿Qué coche es? Fenix Lo digo para funcionar No tenemos ninguno Vamos a continuar Quedan seis máquinas Ah No sale nada Nos ha salido Ese camión monstruo Que muy muy bien a la primera, o sea, el tractor no nos va a salir en la vida el quad, en la vida, pero vamos, tiro cohetes, eh, tiro cohetes y sale, pero vamos, de, de una manera bestial, a ver, nada, ¡ojo! Lo hemos dicho antes, nos faltaba el Fénix, y ya lo tenemos, que lo dimos para fusionar un coche. Guay guay guay, me ha gustado, me ha gustado, épica, vamos en busca del parre minas, o ese ariete que necesitábamos para fusionar y nos sale, como no podía ser menos, un coche que no queremos para nada, para nada, montacargas para nada te quiero, por dios, morada, morada, Moradas. Ahí está O sea, el coche de bloques De cuando se metió el coche Del de, mapa de la mina, perdón Y bueno Vamos allá, morada No sé si es la última Ah, sabor amargo Vale, este coche de Rally Ni tan mal, y ahora sí Se viene la última máquina, eh chicos Última bola Que va a ser azul color de las comunes y vamos a abrir no hombre no la montaña rusa no bueno chicos pues hasta aquí el vídeo no vamos no, no a poder fusionar ningún coche más Me gustaría dejarseis un buen like que os suscribáis si no estáis y nos vemos en el próximo vídeo intentaré subir más a menudo vídeos o me habéis dicho en los comentarios que suba más vídeos. Bueno, me, deja, me gustaría dejar abajo en los comentarios qué tipo de vídeos os gustaría que subiese de of Cast, de otros juegos. Y bueno, nos vemos.